Pero tata, ¿cómo se le ocurre a usted que va a robar un banco edad? Yo no voy a robar nada, voy a hacer una recuperación Bueno, salud, Ay, yes. No le queda más dinero en su pensión ¡Apura de papá! ¡Apura ¡No suéltame, boludo. Tranquilo, tranquilo ¡Apura de nomás! tranquilo, boludo! cómo es eso de que quieres saltar un banco? Todos varios según el plan, tengo la plata de la ventana de los ¡Ándate, pero la casa no va! Ladrón que roba ladrón Tiene cien años de perdón ¿Viste que no eres tan weón.